...que preparamos para que sea un poquito más, más fácil mantener el, el tiempo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, ya, ya dieron el título de la, la presentación. Entonces, eh, en esta primera parte que, que voy a exponer, voy a presentar un breve estado de la cuestión de, del tema de la educación en contextos de emergencia, porque a veces pareciera que en, este, en esta contingencia que estamos viviendo del COVID-19, pues pareciera que todo es inédito y que todo es la primera vez que sucede, pero a veces creo que tenemos una memoria un poco corta respecto a las cosas que suceden. Entonces, si bien es una situación singular, ha habido muchas veces que los servicios educativos se han tenido que interrumpir a causa de diferentes desastres que pueden ser naturales, como las inundaciones, los incendios, los terremotos. Pero también hay catástrofes ocasionadas por los propios seres humanos, como son las guerras que obligan a la gente a migrar, a, a desplazarse a otros lugares. Entonces hay muchas situaciones que interrumpen los procesos educativos que los han interrumpido en el pasado y que han sido documentadas. Entonces en ese estado de la cuestión eh, nos dimos a la tarea de ubicar algunos trabajos académicos que han explorado estas situaciones y que voy a comentar brevemente. Entonces, encontramos que des, al menos desde el, 2015, eh, perdón, desde el 2005, hace 15 años, ya se estaba hablando de utilizar la educación a distancia, utilizar los entornos virtuales como alternativas ante la imposibilidad de asistir a los espacios físicos. Esto está documentado en un artículo del 2008 de Claudine Schweber. Que eh, se enfocó en dos casos particulares. Uno es del Empire State College, que es, un, es una institución de Nueva York, pero que tiene un programa de residentes en el Líbano y que tuvieron que virtualizar ese programa en el 2006 a causa de la guerra. Y también está el caso de la Javier University en Nueva Orleans, que también tuvieron que interrumpir sus clases presenciales en 2005 a partir del, del huracán Katrina. Entonces, bueno, como podemos ver, esta cuestión de usar los entornos virtuales ante la imposibilidad de, de trabajar en un, en un contexto presencial no es tan, tan inédito como podríamos pensar. Eh, también ahora que se anunció que se iban a atender a los niños a través de televisión eh, ante esta situación eh, emergente que tenemos, hay muchas personas que han opinado al respecto y que se han mostrado sorprendidas de este tipo de medidas, pero pues nuevamente tampoco son tan eh, inéditas. Eh, tenemos el caso de la influenza en México que tuvimos en 2009. Obviamente fue algo mucho más corto de lo que estamos viviendo actualmente, pero del 23 de abril al 11 de mayo del 2009, todas las escuelas del país permanecieron cerradas, eh, se suspendieron clases en todo el país y hubo en algunos lugares, en algunos estados que incluso se prolongó esta suspensión, se suspendieron actividades laborales, etcétera, y se estuvo transmitiendo en televisión abierta eh, programas educativos y bueno esto es hasta cierto punto natural en méxico si consideramos que tenemos una amplísima tradición de telesecundaria y que, bueno, hay muchísimo material, sobre todo para secundaria y bachillerato, que se ha generado, pues, por décadas en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, hay una tradición de, de la televisión educativa. La cuestión es que, a diferencia de otros países, como, como Inglaterra, en donde la televisión educativa es parte de la vida cotidiana de todos los estudiantes del país, aquí en México la televisión educativa se ha concentrado solo en aquellos que no tienen acceso a la educación presencial. Por eso es para telesecundarias, para comunidades remotas, es para comunidades que no tienen una escuela física. Y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Siempre nos hemos eh, enfocado en pensar la tecnología como algo remedial y no como algo cotidiano en nuestras vidas. Eh, otro caso interesante es este artículo que encontré de la doctora Boom es en, es en Australia. Se dieron a la tarea de encuestar a, a más de mil personas en eh, diferentes territorios australianos que habían pasado por situaciones de, de catástrofe, diferentes tipos de catástrofes naturales eh, de, de todo tipo, inundaciones, eh, eh, sequía, incendio, etcétera. Lo interesante de este artículo, de este análisis que hace eh, la doctora Helen Boom es que, eh, establece que el nivel de preparación que tenemos para una catástrofe está directamente relacionado con nuestra capacidad financiera ¿no? y esto pone sobre la mesa un tema que ha sido muy importante en la en la actual crisis que vivimos, que es el tema de la inequidad. No, no todos somos igualmente vulnerables y ni todos estamos igualmente preparados para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Entonces este es un ángulo muy interesante del análisis de este tipo de situaciones. También ubicamos este libro que es de resiliencia ¿no? de los sistemas educativos ante el desastre, este es de autores en Japón. Y eh, ellos se enfocaron sobre todo a cómo han respondido a los sistemas educativos, qué nivel de resiliencia han, han presentado ante castas, catástrofes naturales como el terremoto del 95 y el tsunami de 2011 en Japón. Y esta es una palabra que creo que ha, ha, ha salido mucho a relucir últimamente, ¿no? La resiliencia, ¿no? Y entonces aquí yo creo que es importante que nos preguntemos hasta dónde realmente son resilientes nuestros sistemas educativos y sus componentes, es decir, sus alumnos sus profesores, las escuelas, qué tan resilientes somos a estas situaciones, ¿no? Es una, es una pregunta y una, un enfoque de análisis que parece pertinente en estos momentos. Y por último, bueno, pues también encontramos este trabajo mucho más reciente, es una ponencia del 2019, que presentaron varios autores y se relaciona con una crisis que, que generó un terremoto en las Islas Célebes en Indonesia, y bueno, ante esto se quedaron muchos niños sin sin escuela, no? Y esto sucedió porque las prioridades para las autoridades de la isla después del terremoto fueron otras, o sea, la escuela, la educación no estaba entre las prioridades de lo que se tenía que atender después de la catástrofe. Entonces, en este estudio hicieron encuestas a padres y madres de familia para saber cuál era su perspectiva en el tema y bueno, para todos era una prioridad que sus hijos continuaran educándose y entonces aquí viene precisamente el cuestionamiento de cuál es el lugar que tiene la educación ante una, ante una crisis, ante una contingencia, en contingencia de esta naturaleza. ¿Es una prioridad? ¿No es una prioridad? ¿Cómo se ha manejado en el, en el contexto de la crisis actual de, de COVID, de la crisis sanitaria actual? Entonces, como podemos ver en, en este breve recuento, les puedo decir que no hay mucha literatura al respecto, o sea, esta selección de, que, que tenemos de, de información, pues es lo que encontramos y hay un poco más, porque cuando uno busca literatura al respecto, hay mucho que habla de la educación para los desastres, ¿no? Cómo nos educan para cómo respondemos ante un terremoto, cómo hay que comportarnos, o sea, la educación para responder a situación de desastre como ciudadanos. Eso sí hay mucho. Pero qué pasa con la educación cuando hay un desastre de eso? No hay tanto en la literatura. Entonces, eh, este recuento que hacemos es más que nada para eh, pues iniciar esta reflexión, siendo que no es la primera vez que pasa y sin embargo seguimos sin estar preparados. No pasa una y pasa otra y pasan muchas veces y seguimos sin estar del todo listos. No tenemos un plan. Eh, de, en la educación para enfrentar las crisis para enfrentar las catástrofes y respondemos en forma pues reactiva y todos yo les digo en, en, en donde trabajamos corremos como como ratas atarantadas no entonces bueno el punto es qué ha pasado en méxico entonces eh, pues en méxico y particularmente en el estado de morelos hemos tenido dos situaciones de esta naturaleza en, en años recientes tuvimos el terremoto en 2017 y ahora está esta crisis sanitaria en el 2020 entonces, bueno, pues en ambas ocasiones hemos volteado a mirar las aulas virtuales como una posibilidad, porque en ambas ocasiones eh, nos hemos visto impedidos de trabajar en las aulas físicas de ladrillo, ¿no? En el terremoto, pues los edificios estaban vulnerados y además tenían que ser revisados para saber si, si eran seguros. Entonces no se podía volver a las aulas físicas y por eso tuvimos que crear aulas virtuales de emergencia y capacitar a los profesores de emergencia. Y ahora nuevamente, pues tenemos que estar aislados, tenemos que estar trabajando desde casa. También tenemos que trabajar en aulas virtuales. Ahora les llamamos las aulas virtuales express porque tuvimos que crearlas en forma pues intempestiva y muy rápida y pues también capacitar en forma emergencia gente a nuestros profesores. Entonces, en esta segunda parte de la, de la presentación, lo que vamos a compartir Maribel y yo con ustedes muy brevemente es que hemos aprendido de estas crisis recientes y de lo, de lo que ha venido sucediendo con estas... Catástrofes. Entonces, eh, lo primero que hemos aprendido es que las aulas virtuales sí pueden ser una solución, pero que no se crean de la noche a la mañana. Y ustedes pueden ver en esta captura de pantalla el sitio web que estamos manejando con el protocolo de contingencia, que es un sitio que se denomi, denominó Waymbach, que es, el, es nuestro protocolo de continuidad virtual del aprendizaje. Pueden ver en el contador de la derecha que hemos creado para este semestre que está corriendo actualmente más de 2,500 aulas virtuales. Pero crear ese volumen de aulas virtuales y dar de alta a todos los estudiantes y profesores que van a trabajar ahí requiere mucha información, requiere tiempo, requiere personal y es algo para lo que no estamos listos. Entonces, bueno, un planteamiento que vamos a poner, bueno, ¿qué pasaría si esas aulas estuvieran disponibles? Pues todo el tiempo, si las tuviéramos siempre listas para que cuando se presentara la contingencia ya estuvieran creadas, ya estuvieran dados de alta los estudiantes, es decir, que formaran parte de nuestra cotidianidad, las usáramos o no, o que las usáramos siempre de, de, para complementar nuestra docencia, aunque tuviéramos presencialidad, para que pudiéramos echar mano de ellas cuando se presenta la contingencia y no tener que responder a crearlas, a dar de alta medio mundo, etcétera. Entonces, bueno, Maribel les va a hablar un poquito más de estas cuestiones eh, operativas que hemos enfrentado y de este perfil que hemos detectado en nuestros profesores, en, en nuestros docentes, como, eh, en nuestros estudiantes, cómo se ha, se ha comportado algunos aspectos principales eh, durante esta situación. Entonces, yo sigo corriendo la presentación y los dejo con Maribel. Gracias, doctora María Luisa. Eh, pues continuamos con esto que hemos, eh, hemos identificado como lo aprendido. Eh, con relación a, a cerrar la, la brecha digital. Se presentan algunos datos estadísticos, el primero retomado de la Federación de Estudiantes de Morelos y se refiere que el 85% de estudiantes universitarios cuentan con un eh, acceso a un sistema para poder eh, ingresar a las clases virtuales, ¿no? A este respecto, pues nos hacemos una serie de planteamientos, de preguntas, si realmente eh, el uso o contar con un celular, pues es un eh, disp dispositivo eh, viable para poder dar seguimiento y continuidad a las actividades escolares, si eh, los, dos, los propios estudiantes tienen una computadora personal para sus actividades eh, universitarias, eh, esto en cuanto a los eh, estudiantes, ¿no? Eh, en cuanto a los eh, docentes, en la encuesta que se aplicó en abril de 2020, vemos que el 96.8% eh, los do docentes cuentan con un equipo de cómputo y el 98% cuenta con acceso a Internet. Entonces, eh, también nos hicimos una serie de, de preguntas a este respecto. Si los docentes cuentan con equipo eh, personal para dar seguimiento a sus actividades y si tienen el acceso eh, efectivo de, de internet o no. Eh, y también eh, otro de los elementos que también nos, nos preguntábamos si en todos los municipios del estado de Morelos, pues se tiene el servicio adecuado en cuanto a la energía eléctrica y al servicio de internet, ¿no? Eh, los datos que que se presentan, pues nos hace dudar un poco con relación a, lo, a la realidad que estamos viviendo en la Universidad de, de Morelos. ¿no? Vemos que hay un poquito más de, de, de información a nivel global, a nivel internacional, en donde pues también presentamos aquí unos datos con relación al, al acceso a internet y vemos que eh, todos los estudiantes, bueno, la mitad de, lo, de todos los estudiantes que ahorita en la actualidad están fuera de las aulas eh, eh, físicas, eh, pues eh, por esta eh, contingencia en la que estamos eh, pasando... Pues se tiene registrado que 830 millones de estudiantes, eh, pues no, no tienen una, eh, acceso a una computadora, ¿no? Y que más del 40% de estos, pues no tienen eh, acceso a Internet desde sus hogares, ¿no? Entonces, sí es algo que nos deja pensando y que es un poquito incongruente con los datos obtenidos de la entrevista y de lo que refiere eh, a la, la Federación de Estudiantes de la Universidad. Es un poquito más eh, creíble estos datos a nivel global con relación a, lo, a la realidad que, que estamos viviendo por lo menos en la Universidad de Morelos. Eh, otro dato interesante eh, o importante tiene que ver eh, a nivel Latinoamérica con relación al índice de resiliencia digitales de los hogares, eh, registrando un 30.7%, ¿no? Eh, calculado con relación al uso, eh, únicamente a lo educativo, a lo, eh, eh, pues, para cuestiones de salud y de comercio, ¿no? Vemos que aunque se tiene, eh, pues, acceso a a Internet, el grueso de los estudiantes eh, eh, jóvenes, pues eh, lo están usando como, eh, pues para ingresar a el entretenimiento o actividades de otra índole que no tienen que ver con elementos educativos, ¿no? Entonces sí, es, es algo eh, que preocupa, ¿no? Eh, otro de los temas que abordamos es la, las brechas son de acceso uso y apropiación. No basta con contar con un equipo de cómputo con acceso a Internet si el docente no está habilitado, ¿no? En la encuesta que se aplicó en abril, eh, pues el 53% de los docentes refirieron que eh, pues no habían recibido hasta en ese momento una capacitación para la docencia en línea y un 55% comentó que no había tenido experiencia en aulas virtuales. Entonces, como bien comento, eh, eh, se, se tiene este, esta situación de que de nada sirve contar con el equipo, con el acceso, si no se tiene habilitación de docentes eh, para el trabajo en línea. no En cuanto a los muchachos, en cuanto a nuestros estudiantes, pues se consideran que son eh, nativos eh, digitales, pero en el uso de redes sociales y videojuegos, ¿no? En el entretenimiento, pero no tienen estas habilidades necesarias, estas competencias que, que, es, que se hacen eh, eh, justamente eh, en este siglo XXI, pues eh, necesarias para poder eh, tener el, un aprendizaje de manera autónoma y por medio del uso de medios digitales, ¿no? Entonces, hay bastantes frentes eh, que atender a nivel docente y a nivel, eh, pues, eh, estudiantil. Eh, pues nos hacemos esta pregunta también de cómo tener aulas virtuales cuando las necesitamos. Pues, básicamente, con todo lo que hemos aprendido desde el nicho donde estamos, pues, ambas autoras de, de esta ponencia, pues hemos visto... Eh, al interior del equipo que necesitamos eh, aulas virtuales como componente regular de la vida académica en nuestros contextos de eh, modalidad presencial y no verlo como algo remedial y, y, y estar improvisando a, a ahorita como la, lo que estamos eh, realizando eh, actualmente, ¿no? Eh, también eh, pues necesitamos una política institucional clara ante las situaciones de emergencia en donde pues se identifique el qué el qué cómo qué, qué usar cómo lo uso y para qué lo estoy usando ¿no? eh, también eh, vislumbramos la necesidad de una infraestructura técnica suficiente ¿no? que se tenga la capacidad en cuanto a los servicios locales o, y, o bien en la nube no actualmente no contamos con con, con ello, eh, con lo, lo suficiente. Eh, en cuanto a los recursos humanos, pues vemos que eh, se requiere de, de personal suficiente para la gestión de servicios, ¿no? Actualmente en el equipo de UAM somos 22 personas y la lámina que presentó la doctora que estamos, eh, pues ya gestionamos alrededor de 3.000 aulas, pues es un trabajo eh, pues bastante que nos ha, ha dedicado, hemos varios eh, del equipo dedicado tiempo adicional a nuestra jornada para poder hacer posible esto esta eh, gestión de, de, de servicios, ¿no? Doctora Castillo, falta... tenemos dos minutos. ¿Qué, ¿Qué hace falta para el alta expedita de los usuarios? Básicamente dos elementos. Eh, generalización de correo electrónico institucional entre docentes y estudiantes, muchos eh, eh, pues refieren que el correo ya está, ahora sí que eh, pues ya, ya forma parte del pasado pero no es así en instituciones eh, educativas en empresas pues se hace necesario el uso de correo electrónico eh, se necesita el armado de bases, bases de datos de docentes y estudiantes ah, bueno. activos porque no, actualmente no se cuenta con y de que tengan la disponibilidad de los servicios eh, digitales y eh, entre ellos, pues todo lo que eh, incluye las aulas virtuales. ¿no? Ya para finalizar, ¿cómo cerrar las, las brechas? Pues básicamente identificamos dos elementos, cuatro elementos principales. Los dos primeros tienen que ver con la parte económica y gubernamental, eh, eh, que tiene que, que eh, eh, el primer punto refiere a facilidades para la adquisición de dispositivos, acceso a universal al internet y... Eh, Cursos, eh, eh, los segundos dos eh, puntos tienen que ver con lo que podríamos hacer como instituciones de educación superior, ¿no? Actualmente, pues la Universidad de Morelos eh, pues eh, está ofertando cursos masivos de cultura digital para docentes y estudiantes. Inició todo esto en 2016 con el, eh, el proyecto de cultura eh, digital. Eh, pues se necesita ahora sí que urgentemente a nivel individual e institucional un cambio de actitud en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Eh, de dejar de pensar, cambiar este chip de, de considerarlas como remediales a un uso más cotidiano en los contextos presenciales. Y terminamos ya con esta pregunta que invitamos a la reflexión que refiere. Vamos a esperar a la próxima contingencia para actuar. Gracias. Muchas gracias, doctora Zorrilla, doctora Castillo. Vamos a proceder ahora, si quieren retirar su presentación, por favor, y vamos a proceder a... Eh, desde, a, a, a mirar las preguntas que tenemos o las intervenciones en este momento pues sí ya ya lo, ya está dicho pero la eh, Rosa Lidia Mata nos pregunta que se indagó acerca de las acciones para formar a los docentes en habilidades digitales mm. O sea, lo que se les preguntó es si habían sido formados en habilidades digitales durante la encuesta en abril y como presentó Maribel algunos números, pues más o menos teníamos poco más del 50% de los profesores que decían que no habían sido formados. E incluso los que habían dicho que sí habían sido formados, no todos podían decirnos con claridad qué cursos o diplomados habían tomado. Muchos cuando les preguntábamos qué cursos han tomado, nos decían este... Cosas como eh, WhatsApp o cosas así que más que nada nos hablaban de herramientas con las que estaban familiarizados, pero no tanto que tuvieran cursos formalmente tomados. Por eso, a raíz de esa encuesta que se aplicó en abril, una de las primeras medidas que adoptó la UAM fue un curso emergente que se impartió a todos los profesores en abril y se repitió ahora en agosto, que es inserción a la docencia virtual, que es un curso para docentes que tienen escasa o nula experiencia en entornos virtuales y de los cuales teníamos muchos, ¿no? Entonces tuvimos que implementar un curso masivo porque pues no podíamos implementar de, 20, de grupitos de 25, no teníamos que atender a más de mil profesores de una sentada. Entonces se implementó un curso masivo como estrategia remedial, pues para barnizar un poquito sus sus habilidades en entornos virtuales y después del curso se les ha dado asesoría personalizada a todos los docentes que lo requieren. Tenemos el grupo de, de diseñadores formacionales de EYM que están trabajando con todos los que tomaron los cursos y quienes tomaron los cursos tienen su asesor designado y si tienen problemas al momento de estar trabajando con el uso de la tecnología, pueden recurrir a su asesor para despejar dudas de forma que tienen un acompañamiento mientras van descubriendo cómo encontrarle la cuadratura a esto de trabajar en entornos virtuales.